Buenas tardes. Vamos a eh, retomar las actividades del, de la sesión. Es importante eh, ubicar eh, el material del curso. Vamos a presentar la pantalla. Acabo de poner el enlace de... Eh, de la base de datos del curso, eh, es importante que desarrollemos un, una propuesta. Este es el material base y el que usamos semana a semana es este de acá, ¿Está bien? que es el Google Classroom. Ya la mayoría está inscrito, eh, entonces eh, no hay problemas, todos están y tienen acceso. ¿no? El día de hoy estamos en la semana 2 y hay dos enlaces adicionales, que es tanto el, en inglés como el traducido, ¿no? que son, complementan lo anterior de las 10 tecnologías emergentes, cómo estas tecnologías pueden gestionarse y cómo afectan a lo que más ha crecido o lo que es importante, ¿no? que es el comercio de servicios. ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Y lo vamos a agregar acá. Bien. Respecto al material, quisiera eh, eh, poner en la, en el Live binders. Eh, tenemos variedad de, de contenidos que deberíamos conocer o tener en cuenta. Eh, ayer vimos dos modelos que uno es la teoría U y el otro es el modelo Canva. Eh, el modelo Canva aquí está desarrollado en detalle. Eh, tenemos acá en cursos online, tenemos, eh, aprovechen que es unos links que están libres, eh, muy buenos, y en estos cursos libres tienen variedad de cursos completos de forma de videos muy, muy buenos esto lo hizo Steve Blanca, el creador de, de, de este link de modelos de desarrollo. Sobre esto de acá, modelo de negocio, ¿qué es lo que eh, es lo que hemos, vamos a ver. Eh, miren todo lo que hay, no. Hay variedad realmente. A los que les interesa es, por ejemplo. Este es un tema que deberíamos ver, diseñar un modelo de negocio economía, económicamente viable. Eh, bueno, hay, hay variedad, ¿no? Según lo que les pueda gustar, ¿no? Eh, yo les sugiero revisar y, y es un curso que, por ejemplo, vamos a entrar a este de acá, ¿no? Eh, diseñar un modelo económicamente viable. Entonces ingresan y ahí está todo el material. Tres módulos, diez lecciones, apuntes en PDF, todo. Ahí están los cursos. Entonces, eh, eso es importante eh, tener en cuenta. Y en lo que se refiere a, a, a, propiamente al modelo Canva, aquí están cada una de las... Eh, sesiones Entonces, acuérdense que vimos ayer para Canva eran nueve no ahí están los nueve ¿No? el último era costos y la última viene a ser el libro ¿No? el libro de, de si ustedes entran acá el libro está completo ¿no? generación de modelos de negocio Es un libro muy bueno, muy visual, muy, muy fácil de entender y está todo. Realmente la oportunidad que tienen ustedes, lógicamente algunos están trabajando, otros están practicando, otros están con sus cursos, pero les digo que como ingenieros el tiempo es oro. La única forma de administrar su tiempo es pues, ordenarse, ¿no? No hay otra forma. Asignar tiempos, horarios, eh, planificar las ocho horas que uno tiene, un poco arañar las otras que quedan para hacer más cosas, ¿no? Entonces, es una en forma muy sencilla. El libro explica cada uno de los nueve elementos que contiene el lienzo, ¿no? muy, muy interesante la propuesta que hace acá, y explica cada lienzo pero en forma visual, ¿no? visual con algunos ejemplos, ese es el, el campo de aplicación de esto, ¿no? eh, entonces aquí en el Live Inter está tanto los cursos generales, aquí que he mostrado estos cursos, muy, muy, muy incompletos. Por ejemplo, esto es interesante, ¿no? Desarrolla tu propuesta de valor. Dijimos que en el Canvas lo que interesaba es la propuesta de valor. ¿No? Hoy en día eh, es muy interesante este análisis. Y acá te lo detalla, ¿no? Aprovechen que esto es un material que que está a su disponibilidad ¿no? está muy interesante esta parte bueno eso es en relación a eh, la propuesta de, del modelo Canva eh, en relación a, a, a otros elementos a tener en cuenta aquí cuando presentamos por favor háganme caso hay algunos que no marcan su asistencia aprieten acá y ingresen sus datos, por favor. En este momento, ingresen sus datos al formulario, ¿no? Ya le envié el formulario también por el, por el chat. A ver, Arturo Guamán, ya marcaste tu asistencia. César Navarro. A ver, el señor Lino. Muy bien. Lino. Ronald Céspedes. A ver, demuestra que quiere. Sí, crema. ingeniero, acabo de anotar mi asistencia. Lino. Listo. Sí, que estoy marcando. A ver, la señora Roxana. Profesor, sí, profesor, ya, ya envié ya. Muy bien, gracias. Entonces, podemos ahora continuar. Eh, como verán, el sílabus establece varios elementos eh, que son importantes tener en cuenta. ¿no? En esta primera vez vamos a ver todos los aspectos de gestión eh, la gestión es muy importante porque como ingenieros tenemos por un lado eh, las necesidades de la empresa, pero esas necesidades de la empresa están dentro de un contexto que es una forma de hacer las cosas de la empresa y esa forma de hacer es resultado de las técnicas que usan más cómo lo gestionan esas técnicas los encargados de la organización. ¿no? Entonces, esa, la problemática, digamos, de la falta de eficiencia, mejoras, se pueden dar por una eh, deficiencia o falta de coordinación o términos de obsolesc obsolescencia en algunos eh, procesos, que hay que indagar, ¿no? Entonces, es importante que eh, saber el tema de gestión, ¿no? La gestión eh, es de todos los procesos o la gestión de un proceso y ver al interior del proceso las operaciones que estas toman en cuenta, ¿no? Entonces, eh, el, el proceso de de modelación es adecuar ese modelo que aparentemente no está funcionando por las razones que muestran algunos indicadores que puede ser ineficiencias, muchas mermas, tiempos largos de los procesos o productividad baja. ¿no? Eh, a través de esos, esas manifestaciones eh, uno puede decir que el modelo está en, no está trabajando bien entonces hay que hacer una eh, digamos diagnóstico primero segundo eh, focalizar dónde está a través de estos indicadores y tercero ver cómo neutralizar algunos elementos, mejorar de repente la asignación de los procesos en cuanto a ver cuáles son los procesos cuellos de botella que están generando, digamos, eh, las dificultades en, en, en, esa, eh, en ese proceso y por lo cual eh, tenemos que analizar una mejora en ese proceso y tenemos que ver también los modelos de transformación ¿no? entonces eso es lo que vamos a detallar en esto de acá ¿no? entonces en la semana 2 3 eh, bien para eh, el, las actividades tenemos, pues, eh, eh, varias cosas ¿no? que vamos a analizar. Primero, eh, dos modelos que es, uno está relacionado con la teoría U, eh, estamos haciendo una tarea acá. Otro es el modelo CAMBA que eh, se acaba de explicar pero hay que verlo en un contexto de las líneas de investigación. ¿no? Casualmente, eso es una parte de la pregunta que le dejamos ayer de las líneas de investigación. Entonces, veamos acá eh, las líneas de investigación. Eh, estas líneas de investigación, eh, la tendencia hoy en día es ser eficientes a nivel universidad, de no investigar en todos los campos, ni gastar los recursos también atomizados, porque se abarca mucho. Entonces la idea es que eh, focalicemos temas de interés, ¿no? Entonces la idea es sobre reciclaje, sobre emprendimiento e innovación, sobre gestión de conocimiento, Desarrollo de mercados, mejoramiento de la producción, creación de negocios innovadores. Esto, por ejemplo, es un tema que hemos visto ayer con lo que es las nuevas eh, tendencias tecnológicas. ¿no? Eh, las tecnologías de información, educación, investigación es lo que acabo de poner, eh, que vamos a comentar en un rato, en el Google Classroom. ¿No? Y la ciencia, tecnología y medio ambiente, que es muy importante. Eh, el proceso de la tecnología hoy en día está marcando más la diferencia entre los países. Eh, aquel que no gestiona bien los procesos de desarrollo tecnológico en el país, está condenado pues a ser un constante consumidor nada más lógicamente para consumir tiene que tener plata y dependencia no entonces eso está pasando en este momento por ejemplo con nuestra vacuna no se tienen que dar ellas del extranjero por qué porque hace muchos años todo el parque de laboratorios fue digamos diezmado ¿no? entonces eh, eh, y actualmente es el resultado de, de que no se hace investigación también porque la ley anterior no priorizaba la investigación. Entonces, este es un tema un poco que define eh, la sostenibilidad de un país en el mediano y largo plazo, ¿no? Los sistemas de información que son muy importantes, no solamente conocer y desarrollar la información, sino también cómo puede sacar provecho a toda esa data, ¿no? Entonces, es muy importante. Estos son los nueve líneas de investigación eh, que debemos priorizar, ¿no? Lógicamente, cada cierto número de años o tiempo, eh, el consejo universitario, perdón, el consejo de facultad, debería eh, actualizar, ¿no? Eh, yo acabo de ponerles un enlace en el... En el digamos, en el chat. Mm. Ese enlace es este de acá, ¿no? El, de, el, de la, el del Congreso que está organizando la Universidad de Lima, ¿no? Y si vemos eh, qué temas están considerando en este, mire, ejes temáticos, tecnologías emergentes, inteligencia artificial innovación universitaria y empresarial, ¿no? Que no se relaciona con la de nosotros, de industrial, pero en sistemas, si ustedes miran más abajo la línea de investigación de sistemas, sí hay, ¿no? Eh, no significa que estemos desactualizados. Esto industrial y aquí está el sistema, ¿no? Tenemos lo que es ingeniería de software, ¿no? Sistema de inteligencia artificial, modelamiento, ¿no? Entonces, eh, cada institución, por ejemplo, esta institución que es de la Facultad de Industriales, ¿no? solamente tiene tres líneas que le han dado prioridad. La tendencia debería ser eso, ¿no? Donde tú tienes tu potencial y orientarte a eso. Entonces, nosotros hace como tres años hemos quedado en nueve, pero con el decano estamos pensando proponer una reducción. Eh, porque nueve también es mucho para los recursos escasos que tenemos. Entonces, eh, ese es un tema que eh, nos lleva pues, a, a definir cosas eh, y como consecuencia de definiciones eh, están lo, las investigaciones. Eh, como dije hace un rato, no podemos investigar en todo. Y tampoco podemos decir de que estamos yendo contra la libertad de investigación. Si yo quiero investigar en un tema que me interesa, está bien, pero si la facultad quiere asignar recursos, quiere buscar convenios para hacer más puntual el desarrollo de algún tema, no lo puede hacer abarcando N temas, ¿no? la eficiencia y la racionalidad de, a, pasa por eso, ¿no? Primero, aperturas, en este caso nueve, como consecuencia del de, de, de, de, tiempo, se ve si ha sido viable y se ajusta, ¿no? Entonces, esa es un poco la tendencia que estamos ahora, ¿no? Eh, pero sí les digo, los que terminan eh, a partir de este año, eh, la ley universitaria obliga eh, de hacer un artículo de investigación que esté dentro de estas líneas de investigación. ¿no? Por eso eh, les he dejado la, la tarea, ¿no? para que ustedes vean que eh, en el caso del desarrollo de nuevas tecnologías, Varias de esas caen en alguna de estas líneas, ¿no? Eh, y eh, es importante que, que se cuestionen, ¿no? eh, ¿Qué proyección tienen? ¿no? Y es ahí donde eh, uno se plantea eh, eh, la importancia de tu carrera, ¿no? Eh, la ingeniería industrial tiene una característica que es muy versátil y sabemos un poco de todo y en la en la especificidad o sea ya en el campo donde piensas desarrollarte es donde te vas eh, digamos especializando eh, en, en este campo ¿no? de la ingeniería por eso es importante que practiquen que a partir del octavo noveno ya deben estar practicando y poder pues eh, eh, ir encontrando ese rumbo donde están los temas que más se les presenta para investigar, ¿no? para desarrollarse profesionalmente. En ese sentido, eh, he planteado esto de acá. ¿no? El, este documento tiene una característica nueva, ayer no lo puse, que es... Eh, el mapeo del comercio. O sea, ustedes saben que lo que más crece, más que la industria manufacturera, lo que más crece es el comercio. Comercio de bienes y servicios, ¿no? El servicio financiero, servicio de transporte, logística, aspectos de telecomunicaciones, ¿no? de seguros, eh, transporte marítimo, aéreo, ¿no? eh, Servicios colaterales con ellos ¿no? turismo, todo eso es comercio. Ahora, ¿cómo se da en la Cuarta Revolución? Que es, hoy en día, algunos países la están aprovechando mejor porque tienen políticas de desarrollo que el gobierno define. Así que, como hemos dicho en la facultad, se definen algunas líneas específicas para ser eficiente en el uso de los recursos. A nivel país también definen algunas líneas y esas líneas son las que eh, van monitoreando y van eh, especializándose. ¿no? Entonces, aquí aparecen varios temas que me llamaron la atención, por eso lo he puesto. ¿no? Eh, primero, ¿qué es el test trade? ¿no? Eh, muy importante, vamos a leer, y cómo esto se traduce eh, de, de, el efecto de las tecnologías disruptivas o las emergentes que hemos mencionado ayer, cómo se traducen en el comercio. Eh, entonces aquí hace un análisis de las tecnologías primero, ¿no? inteligencia artificial, Internet de la Cosa, robótica, 5G, blockchain ¿no? y impresiones 3D. Eh, y cómo esto plantea un, un desafío ¿no? en los servicios. Un caso muy interesante es la logística, ¿no? Eh, ha cambiado bastante eh, eh, y ha desarrollado mucho la logística. El diseño y la duplicación de sistemas aduaneros, eh, la interoperatividad tecnológica y estandarización de datos, todos estos servicios, ¿eh? la regulación nacional es fragmentadas fragmentada las amenazas de ciberseguridad y habla pues de las empresas de servicio pequeñas micro pequeñas y medianas ¿no? y habla sobre algo que nos interesa ¿no? cómo esto impacta a los países de desarrollo ¿no? entonces eh, y no es muy, muy extenso ¿no? un documento hecho por una institución muy muy técnica y y esto como ingenieros debemos entender qué es lo que en los próximos años nos va a eh, afectar en el desarrollo de, de nuestras eh, especialidades o de la misma carrera que seguimos y también eh, afecta a las organizaciones donde vamos a estar. ¿no? Entonces, el, el, el tema es muy interesante menos eso es lo que visualizo como un profesional que soy de muchos años en la carrera, que les puede servir. ¿no? Entonces, eh, les sugiero revisar, no, no es una tarea, es reciente me ha llegado este documento y lo comparto con ustedes. ¿no? Eh, voy a hacer un pequeño, una pequeña lectura porque es un tema que... En la carrera se usa muy poco, que es el trade Tech. ¿no? Las tecnologías y, no, y las innovaciones han interactuado en el comercio durante miles de años. Desde el avance de los métodos de transporte hasta el advenimiento del contenedor y el surgimiento de redes de producción fragmentadas, Trade Tech, o conjunto de tecnologías innovadoras, está la definición, o el conjunto de tecnologías innovadoras que permiten que el comercio sea más eficiente, inclusivo, equitativo, es fundamental para aprovechar las innovaciones de la Cuarta Revolución para apoyar el bien público. Eh, se demuestra por las disrupciones de las tecnologías que están provocando modelos de negocio, o sea, eh, les cuento un caso que conozco, eh, por ejemplo, aduanas. Si yo quiero importar o exportar, eh, lo que me interesa es que mi mercancía que entra por la aduana esté en el menos tiempo posible, menor tiempo posible. ¿Y cómo logro eso? Bueno, eso es, primero que la legislación de la aduana sea eficiente y se demore alrededor de, apenas ingresa, Cumples todo, puedes salir, ¿no? Pero eso de cumplir todo implica, pues, que tu mercancía debe estar en un almacén, que tu documentación esté en regla, que tus sistemas de, de control y de detección eh, interna de, de lo que traes eh, esté de acuerdo a lo que declaraste. Entonces, hay que hacer una verificación. Hoy en día... En las aduanas de Perú se tiene todo sistematizado. Todo todo está virtual y todo está de una forma eh, muy rápida. ¿no? Es muy interesante la evolución que ha tenido este sector. ¿no? Y todo es con técnicas disruptivas. ¿no? Ya no podemos hablar del sistema mecánico solamente. Y es un ejemplo. ¿no? Y... Y ahora lo que viene es, ya está sistematizado, perfecto, pero ahora viene la segunda fase que es la transformación. ¿Qué procesos son repetitivos ¿no? y qué procesos agregan valor a lo que es el servicio, en este caso de aduanas, de transporte, de logística, ¿no? o de servicios? ¿no? Entonces... En esa etapa se está, ¿no? O sea, ya sistematizaste, ya está todo digital, pero ahí no para. Ahora hay que revisar los procesos y ver el, aquellos que van a quedar, que generan valor. Porque hay algunos que son procesos duplicados que se hacen porque en aduanas hay que hacer auditoría en varias fases. Eh, porque eh, puede ser contrabando lo que traiga, productos que hacen daño a la sociedad o cosas que están prohibidas. ¿no? Entonces, todo eso hay que eh, manejarlo en un contexto de, de eficiencia y de, y de seguridad ¿no? para la población. Porque por aduanas puede entrar algo que le haga bien a la sociedad o que le haga mal aunque esté pagando todos sus impuestos, tenga todos sus derechos, ok, pero eso no basta. ¿no? Entonces, esto que se aplica en la aduana se aplica en muchos servicios. ¿no? Eh, y es importante eh, que, conociendo los procesos, podemos generar, eh, optimizar. ¿no? Por eso el blockchain es un tema interesante. Eh, recientemente hemos constituido un grupo que vamos a hacer con el SECAT eh, y dos egresados. Vamos a trabajar el blockchain aplicado a un, una actividad eh, que a nivel de los estudiantes tiene mucho valor, ¿no? Y, y eso estamos en una etapa inicial con el blockchain, ¿no? En el caso de, de los servicios, pues tienes la 5G, que no hay duda de, de su importancia, pero implica, como dije un, eh, el día de ayer y lo reitero hoy día, si no hay, digamos, prioridad o interés de normar, de ejecutar y de promover, que son acti actividades básicas que hace un gobierno en diferentes sectores. Entonces, eh, vaya, eh, si no se hiciera, vamos a ver cómo ha ocurrido muchas cosas, que esas grandes eh, eh, tecnologías o mejoras que pueden servir para el país y para varios sectores, lo vamos a ver pasar en el tiempo y no lo vamos a poder aprovechar, salvo una que otras empresas que por su nivel de desarrollo eh, tienen el capital y tienen los mecanismos para aprovecharlo. ¿no? Pero el gran sector de otras empresas que debería tener la promoción por la legislación, por por las eh, prioridades, por las normas y, y protecciones que puede dar el gobierno a determinados sectores, eh, es importante que se, el gobierno tome esas prioridades. ¿no? Entonces, eh, no basta la iniciativa individual. Y eso lo ha probado muchas veces en, en las mejoras. ¿no? Estamos viendo, mal que bien, hemos mejorado muchas cosas, ...en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque se ha asumido un compromiso desde el gobierno de sacar una nueva ley universitaria. Entonces, el, eh, no bastaba que cada universidad, por su propia iniciativa, aplicara mejoras educativas. Es necesario un sistema que el gobierno promueva prioridades. ¿no? El día domingo hemos tenido elecciones... Y es eh, muy interesante que eh, hay un proceso eh, que nos llama la atención, ¿no? que una persona, que un profesor que enseña en una escuela primaria rural eh, logre eh, tener una aceptación a nivel nacional. ¿no? Eh, es algo eh, que llama la atención, pero que a nivel nacional algo, algo de verdad tendrá que, que ha logrado captar esto. ¿no? Y así es eh, la importancia de, de, de la promoción del gobierno, eh, pero también otra parte es que las empresas se gestionen bien. Esa, y ahí está el campo de la ingeniería. ¿no? Entonces les sugiero revisar, es un documento muy interesante, muy vigente, no es un face news, que, que simplemente habla cosas que no están bien fundamentadas y que les puede servir. Eh, al respecto, eh, tenemos eh, estas líneas de investigación, pero también tenemos libros. ¿no? Aquí hay algunos libros que les sugiero, eh, bueno, este, este libro ya lo vimos, esto de acá, libros de logística. Revisen, por favor, hay buenos libros acá, hay otros libros para leer, como este de acá, ¿Sí? eh, y tenemos varios eh, Documentos que podemos agregar, revistas que no le he puesto, pero tengo bastantes revistas también. Bien. Eso es el, el tema inicial de, de esta sesión, que es eh, utilizando esto de acá, ¿no? Esto de acá. Bien. Entonces, eh, es, eh, pongo en inglés... ¿Por qué? Porque en inglés tienen el, eh, las palabras claves, ¿no? Que lo pueden usar, por ejemplo, esta palabra, ¿no? para ingresar y ver acá en su, um, en este de acá, ¿no? En Connect Papers. ¿Por qué en inglés se puede tener mayor... Uh, ¿no? Bueno, en este caso no Y una vez que buscan, pueden tener ya pues sus, sus autores relacionados sobre ese tema de los últimos años. ¿no? Es muy importante este aplicativo porque les permite rápidamente posicionar eh, por dónde va la investigación. ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora el blog. El blog del curso tiene algunas características que es bueno saber, ¿no? Eh, si es un blog que no es, no es este año nada más, es un blog que lo hemos manejado de otros cursos y tiene un nivel de, de desarrollo muy amplio, ¿no? eh, Tiene buenos temas de diferentes eh, fechas y sería bueno que ustedes lo revisen, ¿no? Este es un blog que nos ha dado bastante atención, ¿no? Como ven, en los últimos meses ha crecido la demanda. ¿Sí? Y aprovechen, porque al final todo este material está a su disponibilidad, ¿no? Si no lo usan, ya es problema de ustedes, porque ya tienen que poner sus, eh, digamos, eh, presentaciones ¿no? para el día lunes. Eh, ya deben tener, ¿no? Y, y deben estar suscritos en el blog. Hay bastantes cosas interesantes que podemos hacer. Pero como digo, ya depende de ustedes. La motivación la tengo yo. Y si se han inscrito ustedes en el curso, también supongo que debe haber la motivación. Pero no basta estar interesado, sino también hay que aprender haciendo. ¿no? Eh, en el momento no estamos utilizando el trelo, porque el trelo más es el uso... ¿Dónde estás, trelo? No, no lo ubico acá. El Trello, vamos a ver. ¿no? El Trello es el que debemos usar para... Eh, ...el trabajo colaborativo. ¿no? Dentro de, de, del trabajo ustedes pueden generar, eh, digamos, varias sesiones, materiales. Pueden poner el fondo, pueden compartir con el profesor, solamente ustedes... Y cada día pueden aparecer las fechas, los datos, realmente es bien versátil y es gratuito, ¿no? Entonces pueden poner videos, links, sus avances y, y les va a servir, ¿no? Pueden actarlo con el Google Drive de, que ustedes tienen. ¿no? En realidad es bastante dinámico. Es importante, y eso les adelanto, que no pueden ustedes eh, dejar de trabajar en equipo, porque es parte de las competencias que se buscan. Eh, por más que estemos en pandemia, eh, es, es necesario, a través de este medio, por ejemplo, con el Trello puedes tú reunirte, ¿no? video reuniones, es, es la forma vigente, no podemos cambiar lo que la realidad se nos presenta, ¿no? Entonces, eh, hay que establecer eh, mecanismos de reuniones, porque la nota de un, acuérdense que este curso tiene examen parcial, examen final, tiene prácticas y tiene monografía. Una monografía y una práctica son como consecuencia de los trabajos que presenten de eh, las reuniones que se hayan dado de la revisión que yo vea de sus avances ¿no? y vamos a ver en este ciclo temas como lo que acabo de presentar ¿no? eh, en los, los avances que se están dando eh, por ejemplo el, el participar en, en este congreso sería bueno que participen, cuesta 25 soles la inscripción eh, y pienso que va a sumar a su esfuerzo, ¿no? Yo ya me inscribí y es importante que eh, estemos en otras ligas, ¿qué significa? Ver cómo hacen otras instituciones similares a, a nosotros, eh, cómo están desarrollando y la única forma es ingresando a eventos, ¿no? Como en este caso, este congreso de ingeniería industrial que se les ha presentado acá, ¿no? Está como enlace, ¿no? Es un congreso de, de inteligencia industrial. ¿No? Entonces, eh, y es solamente dos días, ¿no? 14 y 15 de julio. Ojalá que les interese... Eh, ...tienen toda la información acá, está en la página que les he puesto en el chat, ¿no? Eh, ya depende de ustedes, porque nadie les puede obligar, ya son grandecitos, son gente que ya tiene criterio, ¿no? En ese sentido es eh, el trabajo que se les pide. Ahora eh, quisiera, eh, por favor... Eh, que me haga una presentación de qué tema le ha tocado y de qué trata el tema que han tocado. Supongo que habrán leído, ¿no?, de las eh, tecnologías emergentes, ¿no? A ver, pasemos ahora a que cada uno de los, de los participantes presente en pantalla ¿no? eh, su tema que le ha tocado. A ver, Salguero, justifica tu presencia. Después sí Arturo Guamán, después la señorita Rosales, que hasta ahora no ha presentado en eh, Telegram la cuenta de, de grupo que debemos tener. A ver, eh, Salguero, ¿vas a hablar? ¿Me escuchas? Sí, Presenta en pantalla qué tema te ha tocado y de qué trata el tema que ha tocado. Pues yo entendí que esta investigación iba a ser para la próxima semana. Así es, pero eso no significa que no, no nos compartas el tema que te ha tocado. Ya, a ver, voy a, voy a encontrar el paper. Uh, Todo está en el enlace que les he dado el día de hoy. Después sí Arturo Guamán después sí Carlos Rosales, Eduardo Nav eh, César Navarro. A ver, ¿te vas a demorar Salguero? Um, eso es en la plataforma que usted estaba mostrando, ¿no? Sí, socio, en, en Google Classroom. A ver, quiero confirmar si me han entendido, si saben lo que, están, lo que van a hacer. A ver, me pasa la voz cuando lo tengas, ¿ya? A ver, Arturo Guamán presenta el tema que te ha tocado, Arturo, Arturo Guamá, ¿me escuchas? Ah, tiene problemas. Muy bien, señorita. A ver usted, que es de la delegada, la máxima autoridad. ¿Qué tema le ha tocado? Señorita Carol. Carol, ¿me escucha? Claro, Rosales está. César Navarro. César. César Navarro. Señor César Navarro. A ver, yo voy a presentar en pantalla mejor. Parece que algunos no ubican el material. Bien, entonces aquí está el material. Y vamos a ver esto. 10 tecnologías emergentes. Se ve, ¿no? Sí, profesor. Entonces, estas tecnologías emergentes habíamos planteado para cada uno. A ver, ¿quién le tocó microagujas para inyecciones y pruebas indoloras? ¿Alguno de los presentes? Ricardo Lino, ¿qué tema te tocó? Ingeniero, a mí me tocó computación espacial. Eh, señora Rosana Pastrana, ¿qué tema le tocó? Profesor, a mí me tocó aviación eléctrica. Ah, usted quiere volar. Sí. Aviación eléctrica. Eh, Ronald Céspedes, ¿qué tema te tocó? Ronald. Ronald Céspedes, ¿me escuchas? De los temas que está presentándose en pantalla, ¿qué temas te tocó? Ronald. Carol. Rosales, por favor, ¿qué tema te tocó? Estamos, doctor, buenas tardes. este Algo del cemento, estoy buscando de, estoy viéndolo acá, pero era algo del cemento. ¿Cemento ¿De con bajo contenido de carbono? Sí, ah, está, ya lo encontré, el 7. Y de Ronald era pacientes virtuales. Ronald. Pacientes virtuales. Eh, Está Víctor Castillo. Salguero, ¿qué tema te tocó? Es la 18, detección cuántica. La 8, perdón. Detección cuántica. Sí. Ya. Arturo Guamán, ¿qué tema te tocó? Profesor, ¿qué tal? Eh, la semana pasada no, no pude entrar, o parece que entró un en enlace que no era el correcto. Ah, pero no, no pude tener un tema. A ver, ahí eh, te toca el 9: hidrógeno verde. Ya, listo. Ya. Profesor, una consulta. ¿Qué, qué es sí. lo que se hace al respecto? Ya, eso voy a hacer. ¿Tu nombre cuál es? Arturo. Ah, ya, Arturo. Perfecto. Voy a explicar, ya, porque parece que no me han entendido. Quiero terminar. A ver, ¿alguien falta indicarme? ¿Alguien de los presentes falta indicarme qué tema le tocó o le falta tema? Sí, ingeniero Navarro. Disculpe. Navarro. Navarro. Tantalía. Medicina. ¿Qué tema? ¿Ya te asigné tema o todavía? Ingeniero, eh, medicina digital. Ya medicina digital. Digital. Bien, ya todos tienen tema, ¿no es cierto? Para poder dar las explicaciones del caso. Sí, profesor. A ver, ¿ya todos tienen? ¿A ¿Alguien le falta asignar tema o.? o... Indicarme el tema que les he dado. Todos están. Entonces, ahora voy a explicar, ¿ya? Aunque sea reiterativo, pero es bueno a pedido de ustedes. Entonces, supongamos que a mí me ha tocado el tema síntesis del genoma humano. ¿Está bien? Este de acá. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tengo que entender, por eso le he dado en castellano, es de qué... ¿De qué trata el, el tema de, de síntoma? Porque son tecnologías emergentes, son tecnologías que se están dando en muy pocos países y que en, el, en el, los próximos años va a ser ya más conocido, ¿no? Entonces, me voy al número 10 y dice síntesis del genoma, ¿no? Entonces, me voy al número 10. Entonces, me voy acá. Y computación espacial... Medicina digital, segmento, detección, y que no verde, genoma completo síntesis. ¿Está bien? Entonces, lo primero que yo haría es leer el artículo, está en castellano. También les he dado el mismo artículo, pero en inglés. Ya vamos a ver por qué en inglés. Entonces, eh, se trata de ingeniería celular del siguiente nivel. O sea, el genoma es una tecnología que está en muy pocos países de, en conocimiento. Eh, todavía está a nivel de, de invención. Y, pero ya en los próximos años se van a dar aplicaciones más comerciales, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata el genoma, ¿no? entonces acá se explica, eh, se habla del COVID-19, se explica, eh, algunas eh, millones de personas están desarrollando eh, muchas eh, aplicaciones en diferentes campos ¿no? y hay varios eh, proyectos de, del genoma escritos eh, y, y básicamente eso es. ¿no? Entonces, ya. Yo quiero saber qué artículos ¿no? sobre este tema se están desarrollando en el mundo. Mínimo dos artículos. ¿Está bien? Lo que estamos haciendo es estar en la frontera del conocimiento, ¿no? Sobre un tema específico, sobre una línea de investigación, sobre una tecnología emergente. Entonces, eh, pasamos a conocer en inglés porque si ustedes ven... Eh, el material que les he puesto acá está con el paper, que vamos a usarlo. Este de acá te pide que esté en inglés. Lo puedes hacer en traducción también, pero mejor es en inglés. Entonces, por eso, aquí el artículo también está en inglés. Entonces, nos vamos al número 10. Aquí está. Entonces tenemos este artículo, el original. Entonces eh, vemos esto de acá. genome ¿no? Copiar, te vas al, al tema que tenemos este de acá. Ponemos así, pegar. Y todavía nos vamos acá y síntesis un espacio síntesis entonces eh, quizá esta esta rayita la quitamos ¿no? entonces tenemos artículos eh, todos los papers que tengan este tema ponemos acá entonces hay un montón de papers ¿Cuál es el criterio para elegir? Que tenga mayores citaciones, ¿no? ¿no? Es otro criterio, ¿no? O que tenga buena referencia. Mire, este no tiene muchas citaciones, pero lo refieren, ¿no? Entonces, y también otro criterio es los últimos años, ¿no? Entonces, acá ustedes eligen dos, ¿está bien? Y... Es, eh, Estoy recién haciendo la forma operativa, ¿no? De identificar temas. Entonces, supongamos este de acá, ¿no? Entonces, ingreso. Lo procesa. Entonces, acá me dice sobre este tema que he ingresado: Wall Economy, síntesis. Todos los últimos autores que han escrito. ¿Está bien? Este señor se llama Semansky. Entonces, si veo acá... ¿Dónde estará Semansky? A ver. Ahí está Semansky, este autor. ¿Está bien? Este autor está relacionado con este otro, porque lo ha referenciado, y con este. Y acá tiene otros libros que ha escrito, en el 2019 y 2018. ¿No? Y aquí está el 2018 de Entonces, este es un autor que está dentro de un tema que es lo que quieren visualizar. Entonces, un primer esfuerzo que tienen que hacer es hacer esto. Control Print. ¿No? Se los, los hago ya. Control Print. Ya está. Y me voy a eh, lo que se llama PIN. ¿No? Entonces, ya tengo mi Pine y pongo pegar, ¿no? Pegar, control de chicos, ya está. Entonces, ese gráfico es el que voy a poner como gráfico en, eh, en el blog. Todavía no he respondido las dos preguntas que he dejado, ¿cierto? Entonces, eh, ya tengo un poco cómo van los temas de investigación, ¿no? Si le agregan más ya esos. Es. Esa es una gráfica. ¿Qué más? Como dije, dos artículos. ¿no? Aquí hay un montón de artículos. Entonces vamos a ver si este artículo se puede bajar. Tiene DOI. Ahí está interesante. El DOI. como tiene DOI, me interesa. ¿Dónde está Sudoy? Aquí está. ¿Se puede bajar? Parece que sí. Ahí está, 20, 20 páginas. Este es el artículo. ¿Está bien? Entonces, el artículo está en inglés, lo guardan. Si tiene menos de 40 páginas. Por ejemplo, el que les he enviado el día de hoy tiene menos de 40 páginas. Entonces pone acá, digamos, trabajo del tema WOLLE, etc. Eh, ¿no? no me acuerdo. Entonces, ya, Entonces ya está guardado. Ahora me voy a traducir este artículo. Entonces me voy acá y pongo traductor. Eso es lo que tienen que aprender porque ustedes ya van a salir. No deben dejar de tener herramientas que les sirvan. Por ejemplo, este de acá, este traductor, por segunda vez lo voy a poner en el chat. ¿Ya? El chat de la sesión del día de hoy. Ya lo he puesto. Ya tienen el, el, el enlace. Ahora pongo a traducir. Entonces eh, selecciono subir. Y de acá escojo el archivo que es este de acá. Trabajo web. Esperan un ratito que detecte el idioma inglés. Y después apretan acá traducir. Ahora, de preferencia, bueno, no sé por qué es así, de preferencia no deben tener abiertos muchas pestañas porque eh, me da la impresión que no, eh, no, no es bueno para el caso de, del de, de trabajo que estamos haciendo, ¿no? demora más ¿no? te traduce inclusive los gráficos los textos en los gráficos ¿no? en los cuadros también todos los cuadros no solamente el texto de la redacción sino incluye gráficos cuadros diagramas que tienen palabras en inglés, también los traduce. Profesor, disculpe, mi internet está un poco lento ahora, pero eh, ¿el video, la grabación de la clase se sube en algún lugar? Sí, eh, la delegada me lo tiene que solicitar y yo lo pongo en el Google Classroom. ¿Está bien? Ya, profesor. Lo pongo como Zoom, pero también eh, el Zoom demora eh, dos meses más o menos y ya no, ya no tiene valor ese video porque no va a funcionar. Entonces, lo que estoy haciendo es ponerlo adicionalmente como enlace de mi canal de YouTube, ¿no? Pero en su momento, cuando ya esté puesto, les, les pongo el enlace, ¿no? Esa es la forma que estamos haciendo. Se está demorando. Debe ser por... Porque he tenido bastantes archivos abiertos. Yo en la mañana el archivo que tiene 40 páginas que acabo de ponerle de, de comercio, cómo afecta el comercio, la industria 4.0, eh, lo he hecho con esto, ¿no? A ver, vamos a hacer una última intentona. de Ya está. ¿Ven? Ya dice inglés, español y ponen traducir. Y acá va a aparecer porcentajes y después debajo de esto aparece un enlace. ¿Ven? Preparándose. Y acá aparece descarga, ¿no? Descarga el documento traducido. Lo descargo y acá aparece ya el documento traducido. Está. Y ya ha traducido todo. Inclusive si hay gráficos, el contenido de los gráficos. En este caso parece que... Son 20 páginas y las ha traducido completas. ¿No? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se van al blog, al blog del curso. Entonces, acá te vas al blog del curso. en lo del curso, y pones tu artículo, mínimo dos, lo traduces, pones la imagen que te mostré antes que hicimos, esa imagen del, del artículo, este de acá, y recién respondes a las dos preguntas. Señor Ronald Céspedes, ¿me escucha? Señor Céspedes, a ver, señorita Rosales, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. Por favor, eh, eh, presente en el chat las dos preguntas que dejamos ayer. ¿Puede leerlas? Sí, las preguntas de ayer fueron: uno, ¿tiene aplicación la tecnología del trabajo en el país? Dos, ¿identificar cuál línea de investigación se considera en la tecnología emergente? Ya, perfecto. Voy a precisar, ¿no? Dice: ¿tiene eh, la aplicación, eh, tiene aplicación la tecnología, esta tecnología de, del genoma, ¿no? Eh, que se ha encontrado artículos, ya tienes dos artículos traducidos, y entonces depende de los artículos para tú analizarlo y decir, ¿tiene aplicación esta tecnología, la número 10, sobre el genoma humano en el país? Esa es la respuesta que necesito para la primera pregunta. Para la segunda pregunta es, ¿esta tecnología del genoma humano ¿Está considerada como una línea de investigación? ¿No? Entonces, eh, tienes que responder si está dentro de las nueve líneas o no está. ¿No? Esa es la respuesta a la segunda pregunta. Entonces, resumiendo, tienes que poner en el blog, primero, lo que tienes que poner en el blog es un diagrama o gráfico donde estén todos los artículos del tema de la tecnología seleccionada dos, poner artículos del trabajo que se te ha presentado, este de acá no que has elegido dos artículos y su traducción, ¿no es cierto? ahí está la traducción entonces con la traducción con el tema, porque tienes el tema en castellano, tú puedes decir, si tú, la primera pregunta es, si esta tecnología puede tener utilidad en el país. ¿No? Primera pregunta. Segundo, esta tecnología está contemplada dentro de las nueve líneas, cuál, si es que está contemplada, cuál, está relacionada con esa línea de investigación de la FIS, ¿no? Porque son nueve líneas, ya te he mostrado las líneas de investigación. Sí, no ¿Por qué. ¿No? A ver, pregunto. Profesor, disculpe, ¿cuáles son sí. esas nueve líneas que está con? Aquí está, aquí está señorita. Pregunte, ¿eh? porque si no pregunte, es aliancista. Sí, por favor. Líneas de investigación. ¿Ve? ¿Ve sí, pantalla? Sí, sí lo veo. Yo sí. pensaba que estábamos hablando, dije, ¿no? Estamos de repente está trabajando como un manual, ese documento, ese plan. ¿no? Que es planeamiento uh -huh. de Perú para 50 no, no. 30 años. Ay, no, ya, ya. No, no, no, se vaya muy lejos, señora. Ya sé que usted quiere volar eh, su avión eléctrico. Avión ¿No? eléctrico, estoy... <ríe> Ahí está. Ya está volando, ya está despegando. Ya estoy volando. <ríe> <ríe> <ríe> ya entendí. Ah, ya, las líneas de aquí. Claro, esas son aprobadas por la facultad. Entonces hay que relacionar si realmente las tecnologías emergentes que le ha tocado, está relacionada con una de estas nueve líneas, ¿no? O de repente no, si dicen no, ya tenemos un, una razón. Pues. Claro, claro, ¿En entendí. Tiempo? Profesor, ¿Sí? pero respecto a la primera pregunta no me queda claro, porque la pregunta era... La primera era, pregunta es la tecnología de del genoma humano, la que he elegido la número 10, ¿no? Ese tiene, eh, con los artículos que he revisado, los leo, entonces tengo el criterio de saber de esa tecnología, ¿está bien? Y su aplicación. Sí. Ya, con ese criterio de esos dos artículos que he leído, puedo afirmar o responder si tiene aplicación esa tecnología en el país. Mm. Ah, ya. Bueno, todo, ya, entendí. Sí, entendí. Así es, ya se bajó del avión eléctrico. Ya me bajé. Del avión. <risas> <risas> uh, hay que ver siempre las cosas así en forma eh, importante, crema, ¿no? Entonces, jóvenes. Como verán, yo lo que busco es eh, que se aprenda haciendo. Lógicamente al principio, inscribirse en el blog, poner el artículo. Son aplicaciones que ustedes deben manejar. No es porque me hagan caso a mí, porque hoy en día casi todo está en inglés, lo ultimito. Entonces, eh, si no saben el idioma, que es, no es obligatorio todavía, es necesario que tengan... De herramientas para traducirlo, para entender cómo va la evolución de campos que es de la ingeniería. Y no estoy hablando, sino que eso va a generar, el entender esos campos va a generar los modelos de servicios o actividades que sobre esa base se van a generar y esos son negocios. Oportunidades de negocio que se aperturan. Entonces, eh, eh, y es interesante ir con nuestros radares observando cómo va la evolución ¿no? en esas líneas. Yo le estoy poniendo una porque les ha tocado por sorteo, pero de repente alguna línea les interesa, ya en forma privada lo, lo agregan, pues, ¿no? Por su propio interés, pero... Preocúpense, jóvenes, si ustedes no están viendo eh, lo que es el desarrollo frontera. ¿no? El desarrollo de frontera es ¿a dónde va eh, la ciencia, la tecnología? No es porque ser curioso solamente, ¿en qué medida mi futuro va a estar por ese lado? Yo de repente no voy a hacer la tecnología, pero va a haber negocios que se van a generar sobre la base de alguna faceta de, el, de ese desarrollo de tecnología y ¿Sí? debo entenderlo primero para poder saber ese es un poco que, como verán no es para no es difícil lo que he hecho ¿no? es simplemente tener medios, tenemos ese buscador tenemos el traductor tenemos el artículo que no es malo o que no es un fish news, es de una institución a nivel mundial muy reconocida, eh, que es el foro del Banco Mundial, y son temas vigentes, ¿no? Entonces, no hacerlo no es darme gusto a mí o, o aceptar lo que tú quieres, sino ponte a pensar que es algo que te puede servir, ¿no? Eh, pongo, pongo, Velo de esa forma, ¿no? Eh, las cosas no son solamente porque se te obligan sino porque debes ver que es algo que te conviene, ¿no? no solamente para el curso, sino para tu desarrollo. Como ya estás a la puerta de ser ingeniero, es necesario que te lleves información relevante para tu formación. ¿no? Eso, por, por ese lado es el, el tema que estamos haciendo, ¿no? Y, Bien, entonces, eh, ¿alguna pregunta adicional sobre lo que acabo de explicar sobre el tema para la próxima semana? Por favor. ¿Alguna pregunta? En mi caso sí está entendible, profesor. Gracias. Ya, muy bien. A ver, vamos. Arturo Guamán. ¿Alguna duda sobre lo explicado? Arturo Señor Arturo, señorita Carol Rosales, alguna duda sobre lo explicado? Eh, solo para que los demás escuchen, quisiera su favor, podría resumir el trabajo en sí. Va a ser en un blog, es lo que entendí ayer, y va a ser eh, mínimo, o sea mínimo, basada en dos artículos de investigación que preferentemente debe ser en inglés, ¿verdad? Claro, si quieren entenderlo y no saben inglés, lo pueden traducir. Claro. No, eso lo dejo así. Pero lo tiene... las herramientas. ¿sí? Claro, y tiene que responder a dos preguntas, ¿verdad? A las preguntas que planteó. Eh, solo como un, o sea, como un escrito de blog, no tiene otro tipo de formato. Nada más, y lo agrega no. pues su, el, el, el, el, el, el, el diagrama eso que, que, que aparece de los y Mira. los dos artículos los puede poner. Y lo uh -huh. que interesa es uh, que lo lean los artículos, porque tampoco ¿Ya? es page, ¿no? Un porque comentario. Este lo que has leído te vas a formar idea para poder responder a las dos preguntas. Ah, ya. La pregunta es, ¿esto tiene, ese, ese, ese el, el artículo de todo tiene eh, posibilidades de esa tecnología de usarse en el país? Ajá. Uh -huh. Sí, no, lógicamente tu argumentación claro. se va a basar en función a las lecturas de esos artículos que has sustentado, ¿no? Bien. La segunda pregunta es, ¿ese artículo o esa línea de investigación o esa tecnología emergente está considerándose dentro de las nueve líneas de investigación de la PIS? Ya entiendo, entiendo, es como que una pregunta más, ¿no? Claro, ¿no? son Perfecto. dos preguntas. No, no, no, no, no. Entonces, cuando si, no si no has hecho, claro. la búsqueda, si no has analizado, si no has sí. leído, ¿no? Y ya estamos sí. en la época de tener actitud crítica, ¿no? No podemos solamente copy paste o opinar porque has visto un artículo que ni siquiera sabe la fuente, ¿no? Eh, ya debemos acostumbrarnos de que estamos como ingenieros no opinando sobre cualquier cosa o cualquier iniciativa sin fundamento, todo lo contrario, eh, tenemos que ser un poquito más profesional, fundamentar nuestra apreciación, ¿no? Yo no puedo decir, esta tecnología no, no, eh, no sirve porque no está de acuerdo a la línea de investigación de la FIB, pero si no he leído artículos, si no he revisado, si no tengo conocimiento de esa tecnología, estaría dando una opinión muy superficial, ¿no? Entendí, ingeniero. Muy Está clarísimo. Listo. A ver, vamos a ver si los aliancistas que quedan han entendido. A ver, señor Navarro, César Navarro. ¿Tienes alguna duda, César? César, ¿Estás? se debe estar con problema de conectividad. A ver, Ricardo Lino. Ricardo, sí, ¿cómo estás? Bien, bien, estás todo difícil? claro, ingeniero. ¿Todo claro? Sí, sí, ¿Claro subió. ¿Como el, el agua o claro como el petróleo? Como el agua, profe. Sí, <risa> y de subir al la que ya, ¿no? ¿no? <risa> es similar a la anterior actividad que dejó, solo que en este caso, eh, dos artículos referidos al tema eh, y responde las preguntas, ¿no? Así es, o sea. Listo. Miero, disculpe, eh, aprovechando que están los eh, compañeros acá, por favor eh, vayan poniendo sus números telefónicos en el chat porque tenemos que crear el grupo de Telegram. Ya, perfecto. A ver, Arturo Guamán, ¿ya pusiste tu número de celular en el chat? Sí, profesor. Ya, sí. muy bien, gracias. Ahora te voy a llamar a tu suegra para que sepa que no viene esa clase a menudo. Y a Caro Rosal ya puso César Navarro, ¿ya pusiste tu número de celular? Ya, perfecto, ya puso. A ver, nuestro amigo Lino, ¿ya pusiste el celular de tu suegra? Ricardo, ya. Ronald Césped también ya puso. Y la señora Pastrana ya puso el celular de su suegro. Ya, apenas hablé, ya no se le fue, apenas hablé el suegro, ya tuvo problemas. Bien, por favor pongan, porque lo que vamos a hacer es crear un grupo dentro de Telegram. Lo va a crear la delegada y nos vamos a poner en contacto a través de ese grupo. Eh, a mí me ha dado muy buenos resultados el ciclo pasado, eh, es muy importante esta nueva aplicación de Telegram que tiene muchas cosas interesantes que vamos a ir compartiendo semana a semana. Entonces den el, corre, eh, den el celular a la señorita delegada para que podamos eh, tener este, este feedback, ¿está bien?, Bien, ¿alguna pregunta adicional? Señor Céspedes, ¿tiene dudas sobre lo explicado? Ronald. Bien, entonces Ronald debe estar con problema de conectividad. Bien. Resumo entonces las actividades que hemos hecho el día de hoy. Primero, hemos aclarado las dudas respecto al eh, el trabajo, que es para la próxima semana. Eh, solamente le estoy dando las 10 tecnologías. Lo otro del comercio y la revolución industrial 4.0, se lo dejo a su criterio. Es un artículo muy bonito, realmente, como me hubiera gustado a la edad de ustedes tener este nivel de desarrollo, nivel de, de poder tener acceso a buenos artículos, eh, aprovechen. Eh, también inscríbanse en el Congreso de Ingeniería Industrial que está organizando una universidad privada a un bajo costo, 25 soles la inscripción, no creo que sea caro. Eh, Ustedes que están por salir, es bueno que se comparen cómo está el desarrollo de otras universidades en lo que es Ingeniería Industrial. Es bueno. Y además, ahora que es fácil, ya no tienen que ir hasta la de Lima. El transporte y todo, ahora tienen solamente el enlace. ¿no? Y aprovechen, son oportunidades que se dan, que, que es bueno eh, que lo tomen en cuenta. Bien. Eh, también hemos explicado la importancia que tiene eh, el, el iBinders, en lo que es el desarrollo del curso. Hemos explicado principalmente el Canva, algunos materiales de cursos virtuales que existen, que les puede servir. Eh, realmente, si algo yo he hecho en la vida es eh, tener eh, personas que me han dado buenos consejos y no solamente me he entrado por un oído y, sa y sale por el otro, sino lo he aprovechado. ¿no? Entonces, es una oportunidad que tienen ustedes de tener material, tener acceso. Eh, yo como profesor, de repente no lo sé todo, pero tengo la suerte de ordenar las cosas con criterio ofrecerlas y también eh, lógicamente mi, mi experiencia me dice que hay temas que son relevantes que deberían ustedes desarrollar en el curso. ¿no? Entonces eso es un poco eh, el aporte de esta sesión y, y bueno, desearle que tengan una, una, una buena semana. Hay que cuidarse básicamente porque eh, no tenemos seguridades ahora con la pandemia, con, con este virus, eh, nadie está seguro. Y la única dificultad que hay es que los adultos mayores como yo, eh, digamos, son más, más presas del contagio. ¿Y ¿Qué debes hacer, no? Tu joven, todos son jóvenes, no, no les va a afectar. Lo que sí, nadie quiere contagiar a sus seres queridos, ¿no? Entonces pueden ser medios de contagio. O sea, llevan al germen a los seres queridos y sin querer los contagian, ¿no? Entonces eh, hay que evitar eso porque nadie quiere hacer daño a sus su familiares, ¿no? Evitar con criterio conservador, ¿no? Eh, exponerse, eh, porque la realidad es así que estamos viviendo, ¿no? Bien, cuídense y ya nos estamos viendo. La próxima semana, por favor, lo que quiero es resultados. No que no tenía acceso a internet, que no pude hacerlo. Realmente, como ingenieros, no debemos tener esa actitud. Como ingenieros debemos dar resultados, acostumbrarnos. Hay veces no es fácil, pero uno con método, con organización, se acostumbra a cumplir lo que tiene que hacerlo. ¿no? En ese sentido, eh, es parte de su desarrollo como ingenieros, eh, organizarse y cumplir, porque la vida es así, pues ¿no? no es que justifico nada más y no lo hago. Todo en el blog queda registrado día, hora, minuto. Como ven, yo vengo preparado, la lista de asistencia está, el material está, los enlaces están, le doy la explicación de los trabajos, con la ayuda de la señorita delegada nos vamos ahora a sacar una cuenta en Telegram, aprovechen, eh, hay muchas cosas en el Telegram muy importantes, eh, para terminar les presento alguna de ellas, ¿no? porque bueno tengo la oportunidad de, de conocer el Telegram ¿no? eh, y ustedes van a ver acá eh, lo estamos aplicando en nuestra página eh, de la oficina de acreditación ustedes ¿no? entran acá voy a poner el enlace en la opción chat Para que vean que soy crema. Con este enlace, este es el enlace de nuestra página web de la oficina. Y se van acá al final, en la zona crema. Aprietan zona crema. ¿No? Y en la zona crema hay... Miren todo lo que hay. Hay productividad personal, preparación para tesis, bots de Telegram, formación complementaria, libro de finanzas bots de Telegram. Entonces aquí está cómo se genera algunos bots que son interesantes, que lo revisen, ¿no? que les puede servir una vez que tengan su cuenta en Telegram. ¿No? Artículos en PDF, descargar, la RAE, el Diccionario de la Lengua. Y acá hay otros bots. Puedes ver videos. Hoy en día esto lo deja atrás al WhatsApp, ¿no? Pero el WhatsApp hay que usarlo porque todavía muchos tienen esa curva de experiencia con el WhatsApp todavía. ¿No? Eh, bien, creo que con eso eh, pongo en, en, en respuesta que el Telegram se está usando eh, de forma correcta y, y que use, usemos esta tecnología para beneficio de la educación, de su servicio educativo. ¿Está bien? Eso sería eh, todo, salvo que tenga la señorita delegada alguna pregunta adicional. Eh, no, ingeniero, por ahora no. Gracias. Sí. Gracias. Entonces, eh, eso sería todo. Y ya no estamos viendo el día lunes, ¿está bien? Entren temprano porque yo estoy desde temprano. Y eh, avancemos la semana 3, ¿está bien? La próxima semana. Tienen que sustentar sus trabajos. Aquel que solamente hace copy page va a caer en este curso. Es creación de criterios, de análisis crítico. y No puedes opinar sobre algo que no has leído y, y, y analizado, ¿no? Bien, jóvenes, ha sido un gusto tenerlos y nos vemos. Gracias, delegada, gracias, jóvenes. Nos vemos.